Entonces vamos a aplicar cremita dental. No se me acabó la cremita dental. <risa> Hombre, ¿qué me dice yo acá. Mis amores bellos y hermosos, ¿cómo están? Antes de empezar este video, quiero pedirles a todos ustedes que se suscriban ya mismo a mi canal. No se imaginan la felicidad que tengo porque he leído todos los comentarios de cada uno de mis videos y me encanta lo que me escriben. Gracias por acompañarme, gracias por apoyarme en este sueño de haber montado mi propio canal de YouTube, Cada Vez Somos Más. Pero hoy voy a hacer un video que ustedes me han pedido desde el primer video que saqué en mi canal y es la rutina que tengo cada noche de mi vida. Y esto lo he ido aprendiendo poquito a poco, gracias a mi mamá, gracias a mi dermatóloga, gracias a tipsitos que he visto por ahí. Y se los quiero compartir el día de hoy porque sé que les va a servir muchísimo para la piel, para su pelo y para que puedan descansar muchísimo mejor. ¿Listo? Bueno, lo que yo siempre hago cuando llego a mi casa por la noche es ponerme muy cómoda. Me pongo un saquito, uno, este es uno de mis saquitos favoritos porque es calientico, es súper cómodo. Ya me siento como en casa, de pronto van a oír voces de, mí, de mi esposo que ya está en la casa y está como por ahí trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la piel. La piel es un santuario para todas las niñas, obviamente tenemos que cuidarla desde que somos chiquitas para que cuando seamos más viejitas se vea igual de joven, e igual de nutrida, e igual de suavecita. Entonces les voy a mostrar mis trucos, les voy a contar dónde pueden conseguir todos estos productos y ya, empecemos. Hoy la verdad he tenido un día muy fuerte, súper agitado y difícil, entonces con lo que primero siempre arranco es con esta agüita termal del laboratorio dermatológico La Roche-Posay. Esto lo consiguen en Farmatodo, es súper fácil de conseguir. Y esto más que todo es que te ayuda a relajarte oh, después de un día muy largo. Ayuda a nutrir tu pielecilla. ah oh. No saben esta agua cómo se siente en la piel, es demasiado deliciosa Seguimos Vamos a quitarnos el maquillaje por supuesto A mí me parece vital quitarse el maquillaje Nunca, o sea, nunca niñas vayan a dormir con su maquillaje Porque eso, los excesos de maquillaje pueden causar irritaciones en la piel Puede que ustedes puedan envejecer más rápido Tapan sus poros, o sea, es muy mal yo sé que sus mamitas a veces les compran toallitas desmaquilladoras para que ustedes se quiten el maquillaje pero a mí personalmente no me gusta, porque siento y me ha pasado que los pañitos me rayan la cara entonces yo que escojo pomitos o algodón, en este caso tengo pomitos acá en este bowl tengo agüita entonces lo que voy a hacer es que voy a coger dos pomitos y los voy a entrar con un poquito de agua y los voy a Exprimir para que no tengas tanta agua Cuando ya tienes tus pomitos húmedos Vas a seguir con esta belleza Este es uno de mis favoritos Es agua micelar de L'Oreal No solo te ayuda a desmaquillar tus ojos, tu piel, tus labios Sino que también te va a ayudar a prevenir irritaciones Te va a ayudar a hidratar Te va a ayudar a limpiar Y también te va a ayudar a sentir frescura en la cara Entonces, este también lo pueden conseguir en cualquier droguería yo lo consigo aquí al lado de mi casita en un farmatodo. Y empiezan suavemente, con el pomito, a retirar las impurezas del día y todo el maquillaje que te hayas puesto. Pasito, ¿no? Porque yo veo, hay veces yo veo amigas, las que de pronto salgo por la noche y llegamos a la casa y nos empezamos a desmaquillar juntas. Y ellas cogen y se hacen durísimo. no. Uno tiene que tener paciencia con la carita, hacerse con cariño. Si yo pudiera ser de esas mujeres que sale todos los días sin maquillaje de la casa, yo sería así. Yo soy partidaria del el menos es más. Bueno, normalmente cuando hago este proceso, que no lo hago normalmente en cámara. Bueno, por acá tengo un espejo, puedo ayudarme un poco más con el espejo. Normalmente cuando hago este proceso o estoy echando rulo con mi marido hablando de cómo nos fue en el día O estoy viendo Netflix, ahorita él está matado con Game of Thrones O de pronto a veces me pongo a hablar con mi mamá por teléfono o incluso a veces chateo No tengo ni idea cómo hago pero hago y me voy quitando todo Es impresionante cuando uno después ve el pomito de la cantidad de cosas que uno tiene en la cara. Y les juro que no solo es maquillaje. Son toxinas de la calle, residuos de las otras personas que uno recibe, contacto. O sea, créanme que hay de todo. Por eso es muy importante cuidarse bien la piel. Chicos y chicas, tengo que ser franca con algo. Y es que como he tenido que viajar tanto, he tenido tanto corre-corre... He tenido tanto estrés, tanta, he tenido tanto movimiento en mi vida últimamente que me he brotado. Me han salido un par de granitos y es normal, eso nos pasa a todas las niñas. Entonces si me ven uno por aquí y uno por acá, ahorita les voy a enseñar trucos para en la noche echarse. Cuarto pomito. Esto no es un proceso corto, es un proceso largo. Y no importa si es largo, niñas. Hay que sacarse todo. A mí me da mucha risa las caras que uno hace cuando se está o maquillando o quitando el maquillaje. Como. Les voy a mostrar los pomitos con los que me quité todo. Miren esta porquería. O sea, guacala. Ahora vamos con el tercer paso que es limpiar tu carita. Este es un gel de limpieza muy fácil también de conseguir, esto es de neutrógena y es muy fácil de utilizar, esto es un jaboncito líquido para la carita, se escogen un poquito, le hacen con sus deditos, le echan un poquito de agua y se lo pasan alrededor de la carita. Se lo pasan y masajean bien su carita y su piel. Como lo ven, miren, tengo que hacerme más, frotarme un poquito más, para que ya salga bien el jaboncito. Bueno, ya aplicamos el jabón, ahora a quitárselo. Con mucho cariño, cariño, con mucho cariño, con mucho cariño, se quitan el jaboncito de la cariño. Esto no normalmente lo hago en el paño, pero como se los estoy mostrando a todos ustedes, esta es la manera más cómoda de hacerlo. Si mi esposo estuviera acá mirándome. Sean delicados con su piel, siempre. Cojan una toallita al final y se secan de manera delicada. Ahora sí estoy limpia. Ahora sí, es que me quedo jabón. ¡Oh! ¡Listo! Bueno, me quité el maquillaje, me quité todo y creo que ya salió a resplandecer mis granitos hermosos. Tengo uno aquí en la barbilla, se llama Sonia. Te presento a Sonia, mi compañera. Y aquí están Edwin y Vanessa. Edwin, Vanessa, Sonia. Bueno, siguiente paso, chicas y chicos. Esta parte también me gusta mucho Porque personalmente a mí me encanta hidratarme la piel Qué rico sentirla hidratadita Entonces a mí me encanta coger esta camita, Esta es de Bioderm Es hidratante 100% Y les voy a decir una cosa Yo cuando era chiquita me echaba mucha crema en la cara Y al otro día me llenaba de granos No se excedan con la crema Entonces uno por acá otro por acá, uno por acá y uno por acá. Y hidrata también la piel. ¡Listo! Ya hidratada. Algo que me encanta hacer todas las noches porque soy una persona que sufre de ojeras y que le tiene pánico, pánico a las arrugas acá, las que salen acá. Como cuando uno sonríe y sale acá como la arruga. Le tengo pánico a eso y que me salga algún día. Entonces para eso yo les recomiendo esta cremita para el contorno de ojos de Kiehl. Esto tiene aguacate y otros... ¡Ay! Esto tiene aguacatico y tiene muchas propiedades naturales para poder hidratar su contorno de ojo, las ojeritas, y para prevenir las asquerosas arrugas. ¡Que no queremos arrugas! Lo que me enseñaron a mí en la casa, mi mami, me enseñó que uno cuando se echa el contorno de ojos, lo hace uno con pequeños toquecitos con el dedo anular. Y así lo hago yo todas las noches. Entonces ya salí de este ojito. Y después pasamos a este ojito. Pequeños toquecitos con el dedo anular. ¿Se acuerdan que les tengo una hermosa fórmula para matar los granos? Pues yo uso crema dental. Esto me lo enseñó también mi queridísima madre Que se lo enseñó su madre Que se lo enseñó su madre, su madre, su madre Entonces vamos a aplicar cremita dental Para secar esos granos Aquí se sí voy a coger mi espejo Adiós, Sonia Adiós, Edwin Adiós, Vanessa ¿Cómo me ven? Bella, ¿no? Bueno Esto es lo que yo me hago todas las noches en la cara Ahora vamos a pasar con el pelo ¡Ugh! Pasito Laura, pasito... Me he hecho un nudo terrible. Bueno, listo. A mí me encanta todas las noches cepillarme el pelo para que me crezca. Este mito urbano, que se los dicen todas sus madres y abuelitas, sí sirve. Mientras yo hago esto, yo puedo, como les estaba diciendo, charlar con mi marido, ver sus comentarios en mi canal de YouTube, responder todos sus comentarios ver eh, que está posteando mis amigas en Instagram, bueno te pongo a ver mil cosas, y cuando ya siento que el pelo lo tengo suavecito suavecito, suavecito y delicioso no pueden faltar mi óleo hidratante para las punticas de L'Oreal también, también esto lo pueden conseguir en cualquier droguería, en cualquier farmatodo, y esto niñas, ojo esto solo es para las punticas y se lo aplican cuidadosamente en las puntitas, se lo cepillan otro ratico, ya con su aceite, siguen hablando con su marido, y qué más, mi amor, cómo te fue en la oficina. Y eso fue todo. Esta es mi rutina diaria todas las noches, esto es lo que yo hago todas las noches, bueno, en verdad yo no me he hecho cremantar todas las noches porque no tengo granos todas las noches, sino que justo hoy me tocó con, con estos tres. Otro mito urbano dice que si te coges el pelo muy duro, pues las nochecitas, esto ayuda con el crecimiento. Y así, muy bella, regia y esplendorosa, le voy a dar un beso a mi marido. Espero que les haya gustado mi rutina de todas las noches. Que me escriban todos sus comentarios que otros videos quieren ver acá en mi canal de YouTube. Recuerden que esta familia todos los días va creciendo. Entonces suscríbanse, suscríbanse ya mismo. Los adoro, chicos. Espero que les haya gustado. Bye.